Hoy, en Te lo y así más. Las tres mejores películas de Bruce Lee ¡Empiezo! Puesto 3 Fits of Fury, o también conocida como Fury Oriental. Esta es la historia de Bruce Lee, un estudiante chino de artes marciales que se desayuna con que su maestro murió por causas naturales. Bruce no cree que su muerte haya sido natural y sospecha que alguien lo asesinó, y los principales sospechosos son los de la escuela japonesa rival que les traen un insultante regalo. Sick man of Asia. Entonces Bruce va hasta la escuela japonesa y faja a un montón de alumnos. Sí, son dos muñecos. Sí, encontró unos lunchaku mágicamente. No va a ser la última vez que pase esto. Y si viendo esto, creen que Bruce Lee es un maestro del nunchaku. Esperen a ver este video donde los usa para jugar al ping-pong. That's ¡Awesome! Este tipo hace todo bien. Bueno, cuestión que faja a los tipos ahí del gimnasio y después les hace tragar el cuadro ese donde insultaba a los chinos. Nadie insulta a los chinos. Cuestión que el líder japonés, en venganza, manda a sus alumnos a romper toda la escuela china, entonces los chinos cagan a apegos a Bruce Lee. Le dicen, te fuiste a ser el guapo y ahora nos rompieron todo, te tenés que controlar Bruce Lee. Entonces Bruce Lee intenta controlarse durmiendo un poco sentado. Pero como no puede, porque es incomodísimo dormir así, se va a dar una vuelta ahí por la escuela y escucha a dos cocineros de ahí decir en voz alta que ellos envenenaron al maestro por pedido de la escuela japonesa. Entonces Bruce Lee los mata a los dos. Why did you kill my teacher? Así Bruce Lee se va a investigar un poco y a demostrar que no solo es un maestro de las artes marciales sino que también es un maestro del disfraz, acá se disfraza de conductor de carretas, acá de técnico de telefónica y acá de un anciano. Cuestión que se mete en la escuela japonesa a vengar a su maestro, primero mata a este tipo que pelea traición usando un sable, pero Bruce Lee lo patea, el sable sube y después baja y se clava en la espalda del tipo. Después mata a un experto de artes marciales soviéticas que trajeron los japoneses. Y después derrota al líder de los japoneses. ¿Y cómo lo derrota? Usándolo en un chaco que saca mágicamente. que mata a todos los malos y uno podría pensar que la película terminó acá, pero no, porque lo más realista que tienen las películas de Bruce Lee es que el héroe no sale impune, cae la policía y le dice, che Bruce Lee mataste un montón de gente, entiendo que querías vengar a tu maestro, pero no funciona sin la justicia. En The Big Boss, otra película de Bruce Lee que estaría en mi puesto 4, pasa lo mismo, Bruce Lee se venga de las personas que mataron a su familia pero igual cae preso, cuestión que Bruce Lee entiende lo que hizo y se entrega pero al final hace esto, Sí, inexplicablemente termina la película Esta película tiene varias secuelas, Una de ellas protagonizada por Jackie Chan Lo que da pie a empezar a pensar Un video con las películas de Jackie Chan Si están de acuerdo, peguenle una Me gusteada a este video y ya que están al pedo Métanle una suscribida y una comentada Y síganme en Twitter que tengo Twitter Y en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter Sigo Puesto 2 Enter the Dragon, o también conocida como Operación Dragón. Esta es la última película que Bruce Lee estrenó estando vivo, porque sí, estrenó películas estando muerto, pero eso corresponde al fenómeno Bruce Plotation, aunque eso es tema para otro video. Cuestión que Enter the Dragon fue la última película de Bruce Lee y la que lo hizo famoso mundialmente. Lamentablemente, él no pudo disfrutar de este éxito porque murió a una semana de su estreno. Oh, yeah. En fin, acá Bruce Lee es un artista marcial que es invitado a un torneo de las artes marciales que se lleva a cabo en una isla. El torneo es organizado por un señor manco que parece que está involucrado en el narcotráfico y la trata de personas. Por las drogas también se mata a la gente. Por eso el FBI le pide ayuda a Bruce Lee para que investigue. ¿Por qué no se 45 and Bang, settle it. La propuesta de Bruce podría haber hecho que la película termine en 20 minutos. De hecho, podría haber terminado con toda su carrera. Pero siempre se la van a rebuscar para que los enemigos de Bruce no usen armas. <risa> claro que sí. Cuestión que Bruce se va para el torneo a investigar a los narcos, pero no es lo único que va a hacer Bruce Lee porque justo, justo, justo en ese torneo también va a participar un tipo que mató a su hermana años atrás. <tose> Ma, en realidad no la mató la acorraló y ella se suicidó para no sufrir así que con ese torneo Bruce mata dos pájaros de un tiro a este torneo también se escribe el papá de Nancy que es un millonario en bancarrota que tiene problemas con la mafia y también se escribe William un estudiante afroamericano que huye de la policía racista cuestión que el torneo empieza y es todo muy Mortal Kombat de hecho el juego Mortal Kombat está basado en esta película el primero en pelear es William que parece ser muy buen peleador después pelea el papá de Nancy que también es muy buen peleador pero nadie nadie es es mejor peleador que Bruce Lee, que justo, justo, justo, le toca pelear con el asesino de su hermana. Verdades más ciertas jamás se han dicho Bruce Lee. Por lo que entendí, las peleas consisten en poner las manos juntas y ver quién tira al otro primero. Y a Bruce Lee no le cuesta un carajo derrotar a su oponente. Otro atazo de Bruce Lee es que él inventó, o popularizó, el golpe de una pulgada, el que usa Uma Thurman en Kill Bill. El tipo te tiraba para atrás con una piña, una pulgada de distancia, un campeón. Cuestión que el tipo no puede aceptar la derrota y ataca a Bruce Lee con dos botellas, pero Bruce Lee lo despacha al toque y lo mata. Oh. Resuelto este asunto, Bruce se pone a investigar en unos túneles subterráneos y encuentra toda la guarida del malo. Y también se encuentra con los secuaces y también se encuentra, una vez más, con unos oportunos nunchaku. <risa> Jackie Chan. Y ese también es Jackie Chan, haciendo de doble de cuerpo de Bruce Lee. En fin, Bruce destapa toda la olla y todos se cagan a piñas con todos. Y Bruce Lee se va a enfrentar al malo en la pelea final. Sí, se chupa su propia sangre. En The Big Box hace lo mismo. La qué le pasa a los asiáticos con chuparse la sangre? Cuestión que la pelea se traslada a una sala de espejos donde Bruce derrota al villano de una vez y para siempre. La policía y mete preso a todos los malos. Y supongo que a Bruce también, pero acá no te lo muestra. Puesto 1: Way of the Dragon, o también conocida como El Furor del Dragón. Película escrita, dirigida, producida y protagonizada por el mismísimo Bruce Lee. Sí, el tipo hace todo. También hizo parte de la banda sonora y seguramente que también hizo el Catherine. Ah, y también hace lagartijas usando el índice del pulgar. Este tipo es impresionante. Acá interpreta a un tímido campesino chino que llega a Roma a ayudar a su tío con su restaurante. No sé por qué le hace esto al nene. Y hay varias situaciones muy raras que no terminé de entender, como esta en la del restaurante. ¿Puedo ayudarte? ¿Eh? ¡Gitan! Pero pasado todo eso, la película arranca lo más bien. Bruce tiene que ayudar al tío con el restaurante, pero no es que tiene que atender las mesas o lavar los platos. No, lo tiene que ayudar con unos mafiosos que le rompen las pelotas. Y a pesar de que los mafiosos se visten de formas muy ridículas, son bastante jodidos. Pero no más jodidos que Bruce Lee. Sí, una vez más meten una excusa para no usar armas porque bueno pasaría lo que pasa en Indiana Jones. Igual si usaran armas, Bruce Lee se las sacaría de las manos. Y si no, usaría el poder del guión. Cuestión que Bruce Lee va a derrotar a los mafiosos y con qué? Sí, con los nunchakus que vuelven a aparecer mágicamente. Entonces el líder de la mafia llama a tres superguerreros, un japonés, otro europeo y otro americano. Yeah. America. Con el japonés y el europeo no hay problema, Bruce se lo saca de encima al toque, pero con el americano se le va a complicar porque el americano es nada más ni nada menos ni nada más que el mismísimo Jack Norris. jovencísimo Chuck no risquease acá su primer papel importante en el cine ellos se van a enfrentar en el coliseo romano en una super batalla final la más difícil e importante de la carrera de Bruce Lee, pero antes de eso van a pasar un largo rato sonándose los huesos Capaz que le llama mucho la atención la cantidad de pelo que tiene Chuck Norris en el pecho y en la espalda Pero lo más llamativo es que durante toda la pelea van mechando con este gato espectador En fin, ahora sí, la super pelea gana Bruce Lee que mata a Chuck Norris. Y acá muere un personaje, pero nace una leyenda. Y ya hice un video con lo que son para mí las tres mejores películas de Chuck Norris, así que se los dejo de arriba. Solucionado todos los problemas, Bruce Lee se despide de su gente y se va. Adiós Bruce Lee, siempre te recordaremos por ser el artista marcial más grosso de todos los tiempos. Y si llegaron a este punto y aman tanto a Bruce Lee como yo, compartan este video para que más, más gente lo ame.